empresas cuentan con técnicas de seguridad preventivas, con casos de protección, y cuentan con esta técnica. La auditoría, su objetivo común es prevenir los daños y las lesiones. La materia en prevención de riesgos laborales dota a la empresa de un sistema muy eficaz para medir y cuantificar el trabajo desarrollado en materia de prevención. El término auditoría procede del área económica financiera contable y se refiere al proceso de examen y verificación de documentos con la finalidad de emitir sobre la fiabilidad de dichos documentos. Progresivamente esta técnica se traslada a otros campos o áreas de la gestión empresarial, entre ellos a la calidad. La calidad está integrada parcialmente por la seguridad. Cuando se recibe el certificado en una empresa se analiza la prevención de riesgos. Estas medidas son determinantes a la hora de emitir los certificados de calidad, tanto en el producto como en el procedimiento. La auditoría en materia de prevención de riesgos podemos entenderlo como un instrumento Permite verificar la ejecución de un programa preventivo, proporcionándonos una medición exacta de la efectividad del esfuerzo en seguridad desarrollado por la empresa. Pretende orientarnos sobre la eficacia. La auditoría de seguridad debe realizarse sobre el programa preventivo establecido por la empresa, valorando y analizando el cumplimiento de programas, así como también la gestión preventiva y la integración de la prevención en la gestión de la empresa. Todas las personas de la empresa tienen que ver con la prevención de la empresa. Antes de las auditorias se realizaban técnicas de medición orientadas hacia la medición de las consecuencias administrativas del programa de seguridad. Estas técnicas se ponían en marcha una vez que los daños aparecían. Por ejemplo, análisis estadístico que analiza la prevención por las consecuencias del programa administrativo, es decir, por los daños. Analiza el sistema preventivo y es una técnica preventiva meramente. Es por lo tanto un indicador preventivo. no sirve. Se ha demostrado que en el análisis estadístico no son guías fiables del desarrollo de la acción preventiva, orienta, pero no existe relación entre los índices y las lesiones o su gravedad. La valoración que realiza la auditoría es más exacta y saca a la luz. Una valoración de los esfuerzos que hace la empresa para... para los trabajadores y sus representantes 3. Estimular la existencia de un ambiente competitivo y sano orientado hacia el desempeño de la seguridad en grupo 4. Ser un medio continuado y práctico para identificar la mayoría de los riesgos que se presentan en las empresas 5. Ser un medio para conseguir el aseguramiento de la calidad del programa preventivo 6. E nos informa sobre el potencial de sucesos que producen pérdidas en las empresas 7. Es una vía para la implantación de los programas de prevención y enfermedades profesionales. No de evaluar el trabajo realizado en el área de prevención de riesgos laborales. Y es eliminar las ineficancias generales en la gestión de la prevención. Dos tipos de auditorio. Pueden diferir de la forma en la que se realizan, alcance o ámbito de aplicación. Para la mayoría se ajustan a dos modelos. Uno, Auditoría de gestión. Dos, Auditoría técnica. De gestión se pone en práctica nos interesa, se analiza desde el punto de vista crítico los sistemas de prevención de riesgos establecidos en el plan de prevención de la empresa y se comparan con los estándares preestablecidos. ¿Cuáles son? Los que determina la norma. Además, pueden ser uno externo, dos internos. Externas, desarrolladas por expertos ajenos a la empresa. puede ser realizada por un individuo en cada nivel Si lo que hace la empresa da resultados o no, según unos criterios de comparación fijados de carácter previo fijados en la LPRL. Este objetivo puede desglosarse 1.1. Dotar a la empresa de un sistema para medir y cuantificar el trabajo preventivo. 1.2. Dotarla de un sistema para que sea capaz de desarrollar un programa preventivo eficaz. 1.3. Identificar la mayoría de los riesgos que pueden dar lugar a una lesión o pérdida material. 1.4. Prevenir retrasos e interrupciones de la producción provocados por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Como conclusión, cada modelo de auditoría elabora su propio proceso de evolución estableciendo los criterios para cada momento del programa. El auditor o equipo medirá cómo sea posible el grado de cumplimiento de estos criterios utilizando muestras al azar, actuales y técnicas de juicio profesional. La información en la que el auditor basará sus conclusiones se deriva de esto. Uno, entrevistas a personas 5. Verificación in situ de las instalaciones y materiales cuando sea oportuno. Una vez realizadas las mediciones se registran los resultados y se estima el nivel de cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad. La frecuencia depende del tipo de auditorio. La de gestión suele admitir plazos entre 2 y 4 años. La técnica es más difícil determinarlo porque depende de la naturaleza de los riesgos del centro de trabajo. El plazo legal es cada 5 años. Legal de la auditoría, fotocopia. O el marco normativo que la recogido en el artículo 30.7 de PRL, ley 31-95, desarrollado en el RD 39-97. Orden Ministerial 27 de junio de 1997. O RD 1488-1988. O capítulo VRSP. Este marco no dice nada, no dice los criterios necesarios para realizar la auditoría estos criterios se fijan en función de uno de los objetivos que debe tener la auditoría fijados en el Act 30 del R de la servicios de prevención servicios de prevención. Dos de que la auditoría debe comprobar y fijar la eficacia del sistema preventivo implantado en la empresa tres la evaluación de la sea documentada sistemática y objetiva cuatro para la práctica de la auditoría deberán tenerse en cuenta la información aportada por los trabajadores objetivos de la auditoría fijados en el de 30 del de prevención, IMP. Uno, comprobar cómo se realiza la evaluación de riesgos inicial y periódica, analizarlos y reevaluarlos si es preciso. 2. comprobar el tipo de medidas preventivas implantadas y su adecuación a los resultados de la evaluación. 3. comprobar que la prevención se planifica. 4. comprobar la adecuación entre los recursos, riesgos detectados y los recursos que la empresa dedica en materia preventiva. comprobar que la evaluación de riesgos está documentada y es sistemática. Si se para la práctica se deben tener en cuenta las informaciones procedentes de los trabajadores. Los procedimientos para realizar auditorías son muy variados. Cada uno puede utilizar el suyo. Act y de SP. El empresario que no hubiera concertado su sistema preventivo con una entidad ajena a la empresa deberá establecer su sistema a una auditoría externa. Capítulo 2.27. Establece respecto a condiciones mínimas requeridas para auditoría. Para realizar actividades auditoras se debe tener capacidad para realizar las siguientes actividades. 1. Determinar la idoneidad de las evaluaciones de riesgos iniciales y periódicas. 2. Capaz de analizar los resultados de la evaluación de riesgos. 3. Verificar los mismos. 4. Comprobar la planificación. Debe comprobar si esas medidas efectivamente son aplicadas. Debe comprobar que existe una proporcionalidad entre los riesgos y las medidas preventivas, recursos humanos y materiales de las que las empresas disponen. Ocho, si es una persona física, deberá ser un experto de nivel superior, técnico superior en prevención de riesgos laborales en alguna especialidad. Especialidades. técnico superior, diplomado o licenciado más un curso de 600 horas. Experiencia. Ahora sustituido por formación. En caso de entidades especializadas, estas deberán contar al menos con un técnico superior en PRL. En alguno de los dos casos, de forma concertada o por medio de recursos propios, se cuenta con especialistas de todas las especialidades con la finalidad de verificar si es necesario las evaluaciones de riesgos en todos sus aspectos. Los técnicos externos orientan a Locales y equipos son los mínimos necesarios para la realización de las actividades anteriores. RD 1488-1998 de adaptación de legislación en materia de a la Administración General del Estado. El Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo es el órgano competente para la realización de auditorías en el ámbito de la Administración General del Estado. En este ámbito, cada servicio. de acuerdo con la normativa establecida y teniendo en cuenta la información recibida de los empleados públicos. Objetivos en el ámbito de la Administración General del Estado. Uno, comprobar que se realizan las evaluaciones iniciales y periódicas de los riesgos. Dos, comprobar que el tipo de medidas preventivas y la planificación de prevención se ajusta a la normativa legal. Tres, analizar la adecuación entre los... Los resultados de la auditoría se reflejan en un informe que debe incluir también las propuestas de mejora y deberá estar a disposición de la autoridad laboral. Y una copia se entregará a los representantes legales de los trabajadores. Para el desarrollo de esta función de control, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo contará con la colaboración y apoyo de la Inspección General de Servicios del Instituto y de las inspecciones de servicios de cada ministerio u organismo público. En las instituciones sanitarias, este apoyo y colaboración. Prestada por la administración sanitaria. Cuatro, Profundidad de la auditoría. AD30 RSC fija los objetivos de la auditoría. No tiene como objetivo comprobar si las condiciones de trabajo cumplen o no la normativa vigente. Teniendo en cuenta el AD30, es lógico que la auditoría comience con el análisis de la documentación sobre la evaluación de riesgos y planificación de actividades preventivas. Esta documentación en los ART 23 y 7 RSP. El auditor comprobará. Uno, si documentación es completa y coherente. Dos, que estas actividades se pueden realizar con los medios disponibles en la empresa, sean propios o concertados. Tres, la actividad auditora no se limita a una simple comprobación formal de documentos, ya que la documentación podría no reflejar la situación real de la empresa. Cuatro, es necesario que el auditor visite la empresa, vea personalmente la empresa, Solo se realizará cuando existan razones objetivas para ello, cuando existan contradicciones entre el contenido de la documentación y las observaciones in situ realizadas por el auditor o las informaciones de los trabajadores, contradicciones en los datos y contenidos de siniestralidad. Una auditoría no es una verificación de documentos, pero tampoco se debe convertir en una verificación exhaustiva de todos los datos aportados por el empresario. Las empresas que hayan concertado las actividades O están exentas de la obligación de ser auditadas. Tampoco tienen la obligación de someterse las empresas de hasta seis trabajadores que estén exentas o a las cuales desean de aplicación la excepción contemplada en el artículo 29.3 del RSP. Las empresas restantes deberán ser auditadas en todos los casos, aunque concierten sus actividades con entidades especializadas. Estas actividades. el alcance y resultados de dichas actividades en cuanto que tengan relación con otros sujetos a auditar. Antes de realizar la auditoría es necesario definir los requisitos cuyo cumplimiento debe comprobar el auditor. Lo que se audita es el sistema de prevención de la empresa que es el que establece el empresario para cumplir con sus obligaciones en materia de PRL. Solo serán objetivos de la auditoría aquellos establecidos y con relación con lo establecido en el 30RSP. Una de las más importantes obligaciones que debe ser auditor un sistema eficaz porque garantiza la eficacia de las medidas preventivas que se aplican. Debemos diferenciar entre auditoría legal, esta, y otras auditorias voluntarias con más o menos exigencia. La legal es a la que se debe hacer frente para empresas que voluntariamente se someten a otras auditorias, pero siempre debe quedar claro que son cosas diferentes y que el auditor es el legal. Cinco problemas planteados en relación con la práctica auditora. Hay dos básicos. La capacidad va a depender de la formación y experiencia. El artículo 4.2, orden ministerial 27 de junio de 1997, establece. Es conveniente que tenga formación y experiencia en materia de seguridad y salud o prevención de riesgos en el área concreta de la empresa que va a auditar. La complejidad que extraña se ve grabada por la escasez de profesionales y por la gran complejidad normativa que existe al respecto y debe conocer el auditor. Cuenta la evaluación de riesgos y la normativa aplicable. Esto hace que realmente conocer las actividades preventivas que deben ser exigidas a la empresa sea muy difícil. Por eso es conveniente que se posea con legislativos que reúnan toda la normativa aplicable por sectores y actividad. Tema 2: Preceptos legales cuyo cumplimiento debe comprobarse. 1. Evaluación de los riesgos. 1.1. Extensión y procedimiento. Uno Que se realiza la evaluación se pueden evitar, adquise LPRL. No, si no se puede evitarlos, deberá medirlos. 3. En la evaluación se contemplan todos los puestos de trabajo, 4 LPRL. La evaluación inicial de riesgos deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa donde concurran dichos riesgos. 4. Deberá comprobar que la evaluación de riesgos ha realizado teniendo en cuenta. 4.1. Las condiciones del puesto de trabajo actuales o el 4.2 condiciones del trabajo que lo ocupa o puede ocuparlo prestando una especial atención a que se trate de trabajadores especialmente sensibles por sus condiciones físicas psíquicas o fisiológicas. Act 25 LPRN establece la obligación de tener en cuenta en la obligación de riesgos que los trabajadores sean especialmente sensibles. Act 26 LPRN respecto a mujeres embarazadas que se prestara especial atención a la naturaleza, grado y duración. Act 27 pr Establece la obligación del empresario de proceder a una nueva evaluación de riesgos cuando se produce variación importante de condiciones de trabajo, prestando atención a los riesgos específicos derivados de Falta de experiencia. Su incompleto desarrollo físico y psicológico. Falta de madurez para estimar los riesgos existentes. También debe comprobar que la evaluación de riesgos contempla las situaciones de emergencia y de riesgos grave e inminente. Ante estas situaciones, el empresario tiene obligación. 20 LPRL, el empresario debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adaptar las medidas necesarias para la práctica de los primeros auxilios, la lucha contra incendios y proceder a la evaluación de trabajadores, designando al personal encargado para realizar las tareas que deberá tener formación suficiente y será suficiente en número, así como que dispondrá de medios necesarios. Para el AD21 prl 1 Debe informar a los trabajadores con la menor brevedad posible. 2. Adoptar medidas para que los trabajadores puedan interrumpir o abandonar su puesto de trabajo. 3. Asegurarse de que el trabajador afectado esté en disposición y tenga capacidad para identificar esta situación y pueda abandonar el puesto en caso necesario. El auditor debe acreditar que la evaluación y la inspección de riesgos se realiza mediante un procedimiento legal adecuado. El PRL establece la obligación del empresario de consultar a los trabajadores sobre el procedimiento evaluador a realizar. Esta obligación está también en el artículo 3.2 de servicios de prevención. Haz cinco servicios de prevención proporcionar a confianza sobre su resultado. Establece también la obligatoriedad de que incluya mediciones y ensayos. Si existe normativa específica, se seguirá. Si no, se seguirán las normas UNE, las guías técnicas y en el trabajo. Básico, básico. Curso de 30H, empresas que no estén en el anexo y 50 horas, empresas que tienen agentes agresivos. Intermedio, un poco complejo. Curso de ciclo formativo FP. Dos años, dos mil H, hace igual a horas. Superior, son los más complejos porque hay que diseñar estrategias de muestreo. Formación de 600H, materia preventiva y preventiva general y 300 H en seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. Están todos capacitados para realizar evaluaciones. 1.2 Revisión y registro. El auditor debe comprobar que la evaluación está actualizada. A partir de la evaluación inicial deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo en las siguientes circunstancias. 1. Cuando se establezca reglamentariamente. 2. Cuando lo acuerden empresarios y 3. Revisar la evaluación por motivo de elección de nuevos equipos de trabajo o intervención de nuevas sustancias químicas 4. Intervención de nuevas tecnologías. 5. Cambio en condiciones de trabajo. 6. Trabajadores sensibles, maternidad, menores al incorporarse al puesto. 7. Daños en salud de trabajadores. 8. Observar a través de la vigilancia de la salud que las medidas son insuficientes. También comprobar a que la de PRE, documentación que debe tener la empresa. 1 evaluación de riesgos. 2 vigilancia de la salud. 3 planificación de la prevención. 4 accidentes. 5 plan de prevención de cada puesto de trabajo. 1 evaluación de riesgos. 1 identificación del puesto. 2 riesgos existentes. 3 relación de trabajadores expertos. 4 resultados de la evaluación. métodos de medición y análisis. Los puestos de trabajo. Uno debe haber binomio entre el equipo y la persona. Es frecuente que un puesto sea de los trabajadores. Dos medidas y actividades preventivas. Hay situaciones que ponen en riesgo la salud. La primera obligación del empresario es evitar o eliminar el riesgo. Si no puede, deberá reducirlo mediante adopción de medidas. La implantación de las medidas deben tener en cuenta los cambios que puedan producir 2.1 Medidas para actividades para eliminar o reducir riesgos. Auditor. 1. Comprobar que las medidas preventivas de la empresa sean seleccionadas teniendo en cuenta los principios de la acción preventiva 1. Evitar los riesgos. 2. Evaluarlos. 3. Combatirlos en su origen. 4. Adaptar trabajos a la persona. Relativo a elección de equipos, concepción de puestos, dirigido a evitar trabajos monótonos. Planificar la prevención integrándola en la empresa. 8. Anteponer medidas de prevención colectiva a las individuales. 9. Instruir, formar a los trabajadores. El auditor debe comprobar que cada actividad preventiva lleva escrito un plazo de ejecución con designación de los trabajadores o personas responsables de dicha actividad preventiva y con la asignación de recursos materiales necesarios. A 16 Actividades preventivas. existentes para su salud y seguridad, generales y específicos. 2. Comprobar que son informados sobre medidas y actividades sobre riesgos. 3. Medidas de protección y prevención. 4. Relacionado con sistemas de emergencia y riesgo grave e inminente. 5. Resultados de la vida. puede ser verbal o escrita. Mejor escrita y firmada. El contenido de la información es suficiente y resulta comprensible y además cuando la información se refiere a equipos de trabajo o productos químicos, la información que se proporciona al trabajador se ha debido elaborar teniendo en cuenta las informaciones prevenientes de los fabricantes, importadores, administradores, ficha de seguridad técnica. Formación. en el momento de la contratación. Tres periódicamente siempre que cambien condiciones de trabajo, funciones o se introduzcan nuevas tecnologías. Debe centrarse específicamente en el puesto, debe adaptarse a evolución de riesgos y a la aparición de nuevos. Se realizará dentro del horario laboral y si no fuera del horario pero con descuento horario. El coste a cargo del empresario. quien debe realizarlo? La selección de personal. de verificar que se determinan los puestos con acceso restringido. Acto 17, del PRL, cuando la utilización de un equipo de trabajo puede representar un riesgo para la salud y seguridad del trabajador, el empresario adoptará las medidas preventivas necesarias para que el equipo quede restringido al uso de uno o varios trabajadores seleccionados y para que las tareas y trabajos de mantenimiento sean realizados por trabajadores especialmente capacitados para ello. También el auditor debe verificar que se controlan un que son más peligrosos y se ejecutan según el método de trabajo establecido. El auditor verifica que el empresario vigila el procedimiento de trabajo. 2.2 Actividades para controlar los riesgos. El auditor deberá verificar que la empresa periódicamente verifica o controla las condiciones generales de trabajo. Además, el auditor verificará que los equipos de trabajo, instalaciones y epi son sometidos a un control periódico y son sometidos a tareas de mantenimiento, de tal manera que se garantice Trabajadores su uso en perfectas condiciones de seguridad. Esta certificación debe realizarse siguiendo instrucciones de fabricantes, importadores, como así queda recogido en el RD-1215-97, equipos de trabajo y máquinas, 775-97, EPS y 486-97, lugares. El auditor debe verificar que la empresa controla periódicamente las condiciones ambientales de trabajo... de humedad, ruido, contaminantes. Medir no es evaluar. El auditor debe verificar que la empresa controla periódicamente las actividades que realizan los trabajadores, especialmente aquellos más peligrosos. También debe verificar que se vigila la salud de trabajadores de acuerdo con el 22 de PRL y 37 RSP. Uno, la vigilancia de la salud se realizará en función de riesgos inherentes al trabajador. Protocolos excesivos hay exploraciones le. Los deben ser para prevenir riesgos. Los debe ser en general inicial con posterioridad al inicio o incorporación al puesto o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos. Hay excepciones. Si hay posibilidad de adquirir EPI, las revisiones serán antes. 3 se trata que no sea utilizada con fines discriminatorios. 4 la vigilancia debe ser periódica. tiene 5. Se realizará también cuando el trabajador reanude el trabajo tras una larga ausencia por motivos de salud con la finalidad de averiguar posibles causas profesionales. 6. Tiene carácter voluntario para el trabajador y obligatorio para el empresario. Excepción. 1. Riesgo de adquirir EP. Obligación para el empresario. 2. Verificar si el estado de salud del trabajador supone riesgo para sí o para otros trabajadores. Obligación para el trabajador cuando sea imprescindible para evaluar efectos de condiciones de trabajo, obligación para el trabajador. Siete, los reconocimientos médicos deben establecerse siguiendo el protocolo del Ministerio de Sanidad. Ocho, las pruebas que se realicen deben ser proporcionales al riesgo y causarán las menores molestias al trabajador. Debe existir respecto a la intimidad y dignidad del trabajador. Nueve, los resultados deben práctica, el servicio de medicina del trabajo se subcontrata y el auditor no audita esta zona. A 25 el PRL también verificará si la empresa tiene en cuenta a los trabajadores especialmente sensibles o con discapacidad física y si no están empleados en puestos que puedan suponer peligro. Comprobar si se adaptan medidas necesarias para que los factores de riesgo mutágenos o queratógenos o que incidan sobre su actividad negativamente. 25.2 Los mutágenos o A mujeres embarazadas, comprobar uno que se realiza evaluación de riesgos reforzada prestando interés a la exposición, dos que se adoptan medidas preventivas necesarias que para las mujeres embarazadas o lactantes hasta nueve meses no estén expuestas a riesgo a causa de su actividad laboral. Comprobar así, si previa consulta con los responsables legales de los trabajadores, se han determinado los puestos exentos de dichos riesgos. Si se adoptan medidas, de estos tutores de los riesgos específicos y medidas preventivas. Actuaciones frente a sucesos predecibles. ¿Cuáles son? Emergencias, primeros auxilios y riesgo grave e inminente. ¿Dónde está previsto? En el manual de autoprotección. Es un instrumento para cumplir con la normativa de lucha contra incendios y otras emergencias. Verificar. ¿Qué se planifica? adoptan medidas contra lucha, contra incendios, primeros auxilios y evacuación de trabajadores. Debe comprobar que dicho manual se adopta a la normativa vigente y sea realizado de acuerdo con las siguientes normas. Orden ministerial 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el manual de autoprotección. Ley 2 barra 1985 de 21 barra 01 de protección civil. RD 1254 barra 1 de medidas de emergencia en la 20 LPRL. Uno, el empresario debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas para primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuaciones.